Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y hoy chicos vamos a estar haciendo el re-sorteo de la pala, ¿bien? Porque, bueno, básicamente he intentado contactarme por todos los medios posibles con la persona con Francis Que era la persona que había ganado el tanque, pero no dio muestras de vida eh, Me contacté hace unos días, le dejé mis datos, mmm, todo, traté de contactarlo lo busqué por cielo y tierra y resultó ser un jugador de, de Europa. Que no, no sería el problema ese, sino que no me ha, no me ha contactado. Entonces, eh, su falta de interés, lamentablemente, me lleva a tener que sortear el tanque nuevamente. Porque, porque es así. O sea, los sorteos son para gente. Esa es la regla número uno del canal, chicos. O sea, los sorteos se hacen para que ustedes puedan ganar, bien, ahora, si ustedes no tienen ningún, o sea, ustedes, hablo en general, pero si cada uno, desde su lugar, digamos, tiene que participar, tiene que mostrar mínimamente un interés, porque hay gente realmente que tiene ganas de ganarlo, como todos ustedes que han participado, entonces, si una vez viste algo en un canal, entraste de casualidad y dejaste un comentario, porque viste que había un sorteo y después nunca más en tu vida, o sea, no me parece justo, primero, mm, segundo, yo me maté buscándolo por todos lados, Tercero, nunca me respondió, nunca nada, ni mensaje. Tenés mi Discord, tenés mi Facebook, tenés mi página de Facebook, tenés eh, el servidor de Discord también. Tenés mi, mi Nick de what tenés el canal de Twitch, tenés el canal de YouTube, tenés mi Twitter, tenés mi Instagram. O sea, tenés todos los medios para poder contactarme. Entonces mínimamente esperaba una respuesta, no la obtuve, entonces por eh, una cuestión de, de, de falta de interés y digamos de no haber eh, de, no se, de, de que no es parte del canal digamos, entonces en ese sentido lo voy a resortear bien, eh, le dije que hasta el lunes tenía tiempo, si podía contactarse conmigo porque los tanques se tienen que entregar eh, dentro, de un, dentro de un plazo bueno entonces eh, básicamente estamos a martes no, lo ha, no ha participado, digamos, no, no me ha respondido. Entonces lo resorteo, lamentablemente, para el señor Francis. Le pido disculpas, pero es así. Lo más justo para el resto también de todos los que participan por este tanque. Bueno, amigos, vamos a darle directamente, sin tardar más, Randomly Pick Winner. Bien que sea totalmente random y al azar. Vamos, 3, 2, 1, va... Bueno, he ganado yo. Mirá. Bueno, justo, mirá, chabón. Mirá qué random que es, qué suerte. Que justo viene a tocar el mensaje que yo le mando a Francis. Mira, dice: Francis, contacta, contactate dentro de las próximas 48 horas conmigo. Esto fue un día después de. O dos días después, algo así de que. No, dos días después. O sea, tuvo como cinco días el chabón. Para poder contactarse Si no, debo sortear el tanque nuevamente En la descripción del video tenés todos los medios Para ubicarme por Discord, Face, Instagram, Twitch O acá, pero contactate Si no, no puedo entregarte el tanque Recordá, hasta el lunes tenés tiempo, saludos Ya está chicos, más Más legal que esto, no hay, no hay manera mirá. Qué casualidad El RNG está de mi lado, evidentemente Evidentemente, sí Pero bueno, vamos a darle Vamos a darle de vuelta, porque Esto no vale y les recuerdo que, obviamente, como se, al ser random, digamos, te toma todos los comentarios. O sea que puede salir uno mío de vuelta. Obviamente uno mío no no me interesa para nada. Porque no, yo no me quiero ganar el tanque. Es para ustedes, ¿bien? Eh, así que vamos a darle para atrás. Vamos a poner nuevamente, eh, para que este, la pala, puede ser tuyo. Ponemos, <ríe> qué loco, ¿no? Pero bueno, es así, es así. Mi canal es transparente. Yo soy así. Le guste a quien le guste, man. Soy transparente y soy recto. Las cosas justas. Bueno, cargamos los comentarios nuevamente. Permiso, me tomo mi cafecillo. Y le damos de vuelta a Randomly Pick Winner. Va. Marcos Andrés eh, Fernández. Bueno, Marcos Andrés Fernández. Eh, hola, respuesta. 1. el T54 es el que más le gusta. Primer, el, el First Prototype, perfecto. Segundo, Tanques versus Tanques Zombies. Perfecto. Tercero, Nick Fernández, Marcos Andrés. Perfecto. Bien, bien. Gracias. Saludos cordiales desde la provincia de Salta, Argentina. Bueno, un argentino que ha ganado. Muchas gracias, querido Marcos Andrés Fernández. Espero poder contactarte. Eh, y si no, no sé, estamos en el horno. No, si no, en vivo hago un sorteo y ya está, con los que estén en vivo. Pero yo calculo que será de Marcos Andrés Fernández. Eh, espero que, que, bueno, pero siempre les digo, estén atentos al canal. No, no participen en un sorteo por ahí que justo vieron Luz, entraron y dejaron un nick y después nunca más. Y no saben de qué tratan ni qué es, ni justo vieron el video. Y... No, no, no, no, porque eh, no, no, digamos, no me parece justo realmente para la gente que está todo el tiempo atrás del canal y que participa, y aunque no estés todo el tiempo atrás del canal, no importa, pero decidís participar y que le das bola al sorteo, por lo menos. Justo ustedes lo vieron, L tuve la suerte de que caiga justo el mensaje que yo le mandé al tal Francis, eh, de del servidor de, de Europa, y, y bueno, lo busqué por todos lados, no lo pude ubicar, entonces, eh, nada, lo que corresponde es que Marcos Andrés Fernández eh, se, lo se lo lleve con el nick Fernández, Marcos, Andrés. Bueno, o sea, todo al revés, ¿no? Básicamente. Bueno, amigos, espero que sepan disculparme y y bueno, pero tenemos que hacer esto así nuevamente para que alguien se lleve el tanque. Bueno, no quiero que entregárselo de vuelta eh, en un paquetito a Wargaming. No me parece que esté bueno. Me parece que si lo ganen ustedes sería lo mejor que podría pasar. Así que bueno, chicos, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chau, chau.